Las élites mundiales, sobre todo las de Estados Unidos, han querido por siempre mantener el control sobre América Latina, sobre toda América Latina, sobre cada uno de sus países, sosteniendo gobiernos de derecha, de ultraderecha en, en toda la región. Es por eso que cada vez que en alguno de esos países un gobierno de izquierda gana, pues pocos días después vienen, comienzan los ataques o vienen los golpes de Estado, cualquiera que sea el golpe de Estado un golpe de estado jurídico, un golpe de estado militar o, o cualquier, cualquier cosa que se parezca a un golpe. Hemos visto que presidentes han ido presos, hemos visto que presidentes como Allende han sido asesinados, hemos visto que presidentes han sido perseguidos, hemos visto que eh, pa a países completamente, completamente los han aislado del mundo y todo esto porque eh, sus negocios con las, con las ultraderechas pues siempre han sido el de mantener el control no solamente sobre la población, sino el de mantener el control sobre toda la materia prima, sobre toda la riqueza que produce América Latina. Lo que les interesa de nosotros realmente no es la gente, no es nuestro conocimiento, no son nuestras tradiciones, no son nuestras culturas. Lo que le interesa de nosotros a las élites mundiales, pues hay que decirlo claramente, eh, son... Nuestras riquezas forestales, nuestras riquezas ambientales eh, Todo el oro que tenemos, el carbón, las minas, el gas, el petróleo Y todo lo que nuestros países pueden producir Y eso incluye hasta la cocaína Los gobiernos de izquierda, en su gran mayoría, lo que han buscado es Que la riqueza sea más compartida Que la riqueza llegue a muchas más personas Que no se centre en un solo núcleo o en un pequeño núcleo Hace pocos días eh, vimos que Atacaron el gobierno de Perú, aunque no sé si ese gobierno pueda llamarse izquierda o no, a Castillo, pues atacaron este gobierno, hicieron un golpe de Estado prácticamente. Eh, hoy gobiernan los que perdieron las elecciones. Eh, vemos que una semana después de haberse posicionado el presidente Lula en Brasil, pues también hubo un intento de golpe. Y vimos que esta semana para Colombia, desde Guatemala, se dio una orden de captura contra el ministro eh, de defensa, Iván Velázquez, que en su momento eh, realizó un, un trabajo en Guatemala donde eh, pudo llevar a prisión a muchísimos eh, corruptos de, de ese país. Eh, esto para decir que este es el primer ataque hacia el gobierno de Gustavo Petro. Este es, el, este es apenas el inicio... El inicio de lo que de lo que eh, serán los ataques que se vendrán contra el gobierno de Gustavo Petro Rego en Colombia. Se prepara un golpe de estado, renunciaron eh, comandantes de la policía ahorita este, este fin de semana, altos mandos de la policía. Eh, que uno diría no es un problema, eso puede ayudar antes a aliviar la carga, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Eh, gene, es generales del ejército, pues ahora están convocando a las calles, están convocando a la gente, eh, y esto no, no es normal, esto créanme que no es normal, y eh, yo sí le quiero decir a la gente por medio de este video: es que mi mensaje para dejarles hoy es prepárense la gente. No solo en Colombia, sino en Latinoamérica, donde hayan verdaderas democracias, gobiernos elegidos por el pueblo, para defender a esos gobiernos. Hoy hay que ir a defender la democracia en Perú, hay que ayudar a defender eh, la democracia en Brasil... Hay que defender la democracia en Colombia Porque si bien el presidente Gustavo Petro Ha hecho una gran diplomacia a nivel internacional Y ha logrado consolidar su gobierno eh, Ante grandes potencias mundiales Pues también es cierto que eh, la, Las políticas progresistas de Gustavo Petro Van en contra de las élites mundiales Entonces hay que prepararnos para la pelea Hay que prepararnos para defender a Gustavo Petro Hay que prepararnos para defender el poder popular en Colombia, un abrazo para todos y todas, soy Jenner Usuga, síganme en mi canal y en todas mis redes sociales, chao chao